A darle, a darle. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy es un día muy, muy especial. Ya que vamos a ir a hacer un tour llamado Tour del Cielo. La verdad, yo desconozco mucho de esto. Pero con mi amigo Benjamín, que es el que acordó el trato y es el que tiene ya tiempo viviendo acá, dice que es un tour que vale 200% la pena. Ahorita nada más tenemos que ir al Soriana por unas cosillas. Ando acompañando aquí a mi... A mi compita del Chemas, ¿qué onda mi chema Saluda. No. Vamos a ir a agarrar unas cosillas y preparar todo. Ahorita les enseño cómo se ve el caminito más o menos. Nos vemos. Una cosa que sí me ha dejado bastante, bastante sorprendido aquí de Cozumel es que son muy amantes de los animales. No, no he visto ningún perro callejero. De hecho, he visto más iguanas en la calle que perros sin dueño aquí. Otra cosa. No me he topado moscas, ni una, ni una mosca, ni en el aeropuerto de Cancún, ni desde que llegué a Cozumel, está muy, muy raro eso. Nos encontramos en Caleta. Tristes porque creo que nos acaban de estafar. Eh, llegamos. Y con el güey que contratamos el tour. Pues ya no nos está contestando. Lo bueno. Pues no hay nada bueno, pero ya nos estafaron. Falsa alarma, falsa alarma, al parecer, cuando le intentábamos llamar, nos aparecía como si nos, si nos hubiera bloqueado a todos Pero ahorita llegó un carro, y por azar es el destino, el logo de la hoja del pago coincidía con un logito que ahí tenía como medio escondido el, el auto Y ya preguntamos, y sí, sí llegó entonces, si ¿sí hay cosas buenas Qué les dije, pues es más fácil encontrar una iguana a media calle que encontrar un perro callejero. Vamos a hacer lo máximo. Hace <risa> de Nuestro amigo Henry ya nos va a aclarar las ideas, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un recorrido de cuatro horas, dos arrecifes a visitar: okay. el cielo, el santuario de las estrellas y el cielito. Okay. El eh, servicio incluye lo que viene siendo aguas, refrescos, cervezas, margaritas, guacamole, ceviche y fruta de temporada, caballeros. De 10, de 10, de 10. 4 horas y media de servicio. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Con qué? ¿Cómo se llama su compañía? ¿O qué onda? ¿Dato? La empresa se llama, como dice acá, Catalella Tours. El trato es trato directo sin intermediarios. Perfecto, seguridad y confianza. Exacto, tenemos seguro de viajero, muy importante. Yo voy a hacer su guía de snorkel el día de hoy. De snack vamos a darnos una pequeña de frutas, ceviche, guacamole. Vamos a visitar dos arrecifes muy hondos. Colombia, Palancar, cielo, cielito. a darle ...diferencia más de este lado del mar.